Hola chicos y chicas, estamos aquí en tu canal favorito TecnoApply Amigos, les traigo una aplicación para generar dinero Para aquellos que les gusta generar dinero, hacer dinero Es muy fácil y sencillo Y lo mejor de todo, no tendrás que invertir un solo peso No tendrás que invertir plata, no tendrás que invertir money Y te vas a llenar de dinero Porque esta app es libre de inversión Chicos, vamos a mostrársela para que generen dinero Y... Vamos al video! La aplicación la cual tanto les hablaba se llama Elenas. Esta aplicación es en ventas, es hacer marketing digital. Si sí, ustedes tomarán productos de los que ustedes quieran en estas categorías, como hogar, belleza, cocina, reloj, venta al por mayor, tecnología, juguetes infantiles, deporte, ropa y moda que es unos muy buenos artículos para vender son muchos artículos que tiene esta aplicación muchos que tiene para hacer dropshipping, dropshipping que no tu proveedor usted que es el vendedor y el cliente ¿cómo así usted hace la venta al cliente y usted la sube a la plataforma y el proveedor se encargará de enviarla al cliente y el proveedor le da una comisión por esa venta listo bueno, cómo te registra usted le da aquí donde está este botón y le das clic y le das en registrarte y le das nombre, apellidos, tu número celular, tu correo y que es una contraseña y si alguien te dio su, su referido, su código eh, lo anota aquí, le das entrar que da aceptar y crea su cuenta. Listo, yo voy a entrar a mi cuenta para mostrarles cómo hacer las ventas y cómo hago para que eh, me den mi comisión, cómo hago para mis pagos, cómo hago para, para enviar los productos listo, en, el, en mi cuenta les voy a mostrar ya estoy dentro de mi cuenta y les voy a mostrar cómo configurar para que les paguen para que les den su dinero cuando hagan una venta y el proveedor se encargue de entregárselo a tu cliente bueno aquí les vas a dar información de pago y vas a agregar tu número de cuenta Neki listo y de esa forma cada semana los días jueves o viernes te depositarán por las ventas que hayas realizado en el transcurso de esa semana para vender el producto y enviárselo al cliente nos vamos al producto que nos ha gustado de tal categoría o cualquiera por ejemplo yo les voy a mostrar este producto que posee, podría ser un gran anfitrión para venderlo. Este cinturón electromuscular trato 100% original con el que trae el reductor. Usted toma y descarga las las fotos mediante este botón que dice descargar. Listo. Y para compartirlo en en WhatsApp, usted le da aquí busca su contacto y lo envía. Bueno, para tomar material de este, usted busca la descripción y muestra una descripción que ha puesto el proveedor muy muy adaptada y la copia con dándole clic y hace autocopia. Listo, puede dar garantía el proveedor en este muestra que que da una garantía de me da garantía de, de, de, de, de, de, de. no no este no es una garantía pero hay algunos que dan garantía de uno dos meses tres seis meses depende del producto bueno cómo hago para agregar la venta usted da en agregar crear una nueva orden y aquí es lo que hay que hacer qué hay que hacer bueno usted comparte el precio más que todo el precio que usted quiere ofrecerle a usted primero Hacer cálculo de tal producto Y le va a dar Aquí en ajuste el precio Y usted va a poner el precio Que usted le dio a su cliente Por ejemplo 80 usted puede modificar esto A su favor Aquí nos muestra cuánto ganas Que gana 7.350 pesos Bueno Aquí vamos a seleccionar el cliente y podemos agregar al que queramos, o si es nuevo, vamos a agregar y, hacer, y agregamos sus datos como nombre, apellido, dirección exacta, departamento, ciudad y el número telefónico. Esto será enviado por la repartidora de ser Entregas. Vamos a continuar al resumen y nos muestra que mandarán eso de caldera número celular, carrera y dirección y la forma de pago es contra entrega es decir, su cliente pagará cuando el pedido esté en la puerta de su casa en su localidad, en su en su dirección listo, vamos y damos completar orden y nos va a reflejar en esta opción de aquí que es donde están todas las órdenes que yo he hecho y está ha sido fallida y está completada, listo, aquí nos va a mostrar una serie de, de despachos de por ejemplo entrega fallida, la completada o agotada que a veces se acaba en bodega y como, no la envían, listo, aquí todos se van a mostrar Y bueno chicos Espero que les guste esta Gran aplicación que es muy buena para Generar dinero ya que no tendrás que invertir Un peso y espero que te suscribas Al canal Le des la campanita para que cada vez que Suba un nuevo video como estos Les llegue La notificación